Gracias. gráficas son es muy son muy demandantes listo Digamos, muy encuentra y toma la roca espero que vean súper bien los gráficos y todo queda super perfecto en el game el drone, no se sé que es, se para hacer las casas, ok, necesito 5 de madera y work, que es esto, listo, entonces vamos a... Ah, ya necesito comer, espera, quiere comer algo. Listo. No me llenará nada. Ahora sí. Este y esto. Listo. Este. Necesito vaquitas, pero necesito comer. ¿Están escuchando? Bien. Uy, manzana. No manzana ahora. Es de noche. Ya aparecen enemigos. Vamos. Vamos. Ay no. ¿Enemigos? Oh. Oh, no Ay, no tengo uno. Demonios Que mal Ay, no morir. Bueno, no importa. Qué perfecto. Bueno, ya voy a jugar otra vez. ¿Sabes so, si te recorreste? En serio, hay enemigos aquí. Joder. Bueno, mejor no la no, los no, no, siempre, tengo, porque no tengo herramientas como para destruirlos y menos. que no tengo más. esta vez Ah, estoy en me apareció enfrente mío ¿Qué? ay otra vez a ver no eso, eso. no sé ay hijo de su fundamental el agua hace tanto este juego no sé por qué uno no puede ir a nadar porque en otros juegos uno se mete al agua y no pasa nada Pero este juego es diferente unos consejos en este juego porque la verdad son muy no es que sea mal ¿Listo? ¿Dónde me quedo? Yo, yo había visto una casita por acá. Creo que me tocaría crear la me perdí sí. Sí. Y en un lugar donde haya muchos árboles. muchos colores, eh, se ve para, para comerlos, pero bueno, los que tienen otro color, ¿no? que extraño, ¿verdad? ¿Vale? más madera Ya se está comenzando a oscuridad. Sí. ¿Qué es sí. qué? ¿Qué conseguimos? Ay no, ajá, toma. toma, uno muerto, dos, eh, toma. Yeah. <laughs> Sí, pues, preciso tienen que aparecer. Bueno, este sí le puedo odio. Ya dejen de aparecer. la misma Lo bueno es que no son tan rápidos Tres. No, no, no, no, no, no ¡Ah! ¿Por qué? intento la verdad no, no sé o se aparecen de al frente tuyo o sea, no es como en minecraft que uno ve a los enemigos no estos enemigos te aparecen en tu cara son difíciles de, de hablar, ¿no? bueno no sé tener cooperación entre todos y eh, auxiliar darle su darle Sí, en esta partida. acciones. Mira, no sé qué es eso. Ah, ya, es como el orden de Menca. Eh, bueno, entonces, a ver, un poquito más de Y también la coja, mejor. Y vienen los amigos. Oye, cuidado. voy a dar su, su medicina que eh, que eso le falta, eh, eso le hace falta, hace falta una solo unas es Esto. Bien, bien. Me sigue Ay no, es... ¿Qué haces? Ah, eso fue... A... aún así necesito más y eh, que bueno, aparecen más no me siguen ole bueno, ya, no. ya deje seguirme Ah okay. dar un poquito de por lo menos el programa ahí, ahí tengo el Te presentes. Yes, and Gracias. Hey, tienen algún consejo para pues, sobrevivir más eh, eh, lo pueden dejar en los comentarios espero que les haya gustado el gameplay y nos vemos hasta la próxima adiós adiós adiós